El campeón olímpico del Estado, de la esquina roja, José Chinito García. De Tricksport Nayarit, en la categoría de 69 kilogramos, Eduardo.